¿Quién será mi alma? clases de gimnasia? No, no lo creo. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene su propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Peperán, <tose> Peperán, en su sí, mundo sin sí, igual, Peperán, es tienes que conocerla. Peperán, Peperán, no la puedes alcanzar, chicas sin igual, Peperán. emoción, gritarán, Peperán. Sir ¡Buenos días querido cliente! ¿Queréis probar el estofado? ¿No? ¿Estáis seguro? ¿O tal vez queréis oír una balada más educativa? ¡Claro que no quiero cabeza de chorlito con cuerpo de lombriz! Entonces será una balada. ¡Uy! ¿No? De una joven es la historia en canción que se convirtió en viajera de la imaginación y aprendió que dejar la realidad no solo es diversión. Backstreet podría volver a presentarse, pero Pepperán no consigue alegrarse. Porque mientras sigue su curso la vida, el álgebra la tiene confundida. Ay, examen o no examen, Peperán necesita un momento para Peperán. ¡Pepi, tú oh. con el dentista! Ay. ¿Aún no te has ido? No, no me he ido, mamá, porque, oh. ¿sabes? Pepperán está tomando un momento para... Ay. Bueno, al menos no me perforarán los dientes. Pepi, vas al dentista específicamente oh. para que te perforen tus dientes. Tienes tres caries. El dentista te llamó Boca Volcán, ¿recuerdas? Oh, bueno, al menos no tengo que hacer eso. Tienes que darte prisa en volver para cortar el césped. Bueno, al menos no tengo que desgranar el... ¿No querías estudiar? No hay escapatoria del álgebra. Puestos de limonada, martes de 2 por 1 en la langosta roja. ¡Fines de semana afuera! Siempre te encontrará. Esperen un poco. Tengo que ir al dentista, pero volveré pronto. Mm. ¡Hola, niños! ¡Hola, hola, hola! hola. <risa> <risa> mm. ¡Uy! ¡El antimonopolio! ¿Alguien quiere jugar? ¡Claro! ¿Por qué no? Yo jugaré. Oh. Con una condición. Que todos juren solemnemente terminar el juego. Llegar al final. ¡Ay! ¿Estás loco, niño? ¡Es demencial! Nunca nadie ha terminado un juego de antimonopolio. Bien. Disfruten el tedio de la espera. Tengo entendido que Peperán tiene que desgranar el maíz cuando regrese. El maíz duro que requiere mucho tiempo. Ay, de acuerdo. ¿Ya qué? Y se fue Pepperán al dentista a sufrir una larga e incómoda estancia sin sentir. El dentista tres dientes a Pepper perforó y después en el grasoso y quesoso paró. ¿Qué tal, Galileo? Ugh, acabo de ir al dentista. Tres caries. ¿Cómo pudo pasar esto? Uh, uh, ¿Tienes dormir a la boca? Ajá, sí. ¿Por qué? Yo... Por nada, tengo que llevarle esto a mi mamá. Ah. De acuerdo, de acuerdo, las cosas han ido mal, pero el día tiene que mejorar. No, he terminado con hoy, no más hoy. Tonto trabajo de matemáticas, tontos quehaceres, tres caries, balbuceando frente a Craig. Vas demasiado rápido, si no te calmas, vas a caerte o vas a alterar la relación tiempo-espacio. Por favor, sé cómo controlar la velocidad. <risa> Uy, se me atascó el pie en una madriguera. ¡Cuánto eh, no. Oh. ¿Qué será este lugar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran fósil de China! ¡1596! ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡La relación tiempo-espacio! ¡Tengo que moverme! perdones, hermosa dama! ¡Mil perdones! Tal vez aceptéis esta señal de arrepentimiento por mi más bruto tropiezo. ¡Gracias, caballero! <ríe> ¡Mis guernaldas? ¡Alto, maldita sabandija! ¡Ladrón! ¡Guardia! ¡Oh, ¡Un hechicero! ¡Es mi única esperanza para regresar al siglo XXI! ¿Venís a oír vuestro destino dicho por el tarot o el gorrión? ¿Gorrión? Ah, es algo nuevo en lo que trabajo. No, gracias. He sido, um, desplazada de mi verdadera era. Debéis ayudarme a volver, por favor. Os lo suplico, señor. ¡Aguardad! ¡Señor mago, no necesito moda! ¡Ay, esto no es moda, es magia, niña! ¡Alejaos de la verbena lo más rápido que podáis! ¡Cuando estos lazos encantados bailen en la brisa, aparecerás donde una vez estuvisteis! ¡Ay, ¡Gracias, gran hechicero! ¡Vuestra amabilidad nunca será olvidada! ¡Ay! ¡Sí, lo he logrado! ¡He regresado a mi época del tiempo apropiada! <risa> ¡Gracias! ¡Gracias os doy, buen hechicero! ¿Oh? Creo que voy a extrañar esa época. Fue un siglo muy divertido. ¿No marcaron tu mano? ¿Qué? En la feria, peperán, La feria del Renacimiento. El maravilloso parque de fingir y jugar a actuar. Feria del Renacimiento. Feria del Renacimiento. Oh. Oh, peperán! Así que a casa, peperán volvió, donde mucha hierba que cortara yo. Y luego, por su mamá, el maíz desgranó y finalmente, agotada, regresó. Oigan, ya terminé mis quehaceres. ¿Quieren estudiar ahora? No podemos. ¡Mi compañía posee los derechos de la mostaza amarilla! Ahora, ¿tu delicado francés habla turco? ¡Oh! De verdad pensé que había retrocedido en el tiempo. ¡Ay, qué tonta! ¿Crees que tú eres la tonta? ¿Qué me dices de los asistentes disfrazados y hablando como Sir Fracasado y la Dama Tolondrada? ¡Sí! ¡Ay, pero esos disfraces eran muy bonitos! ¡Oye! ¡Mi disfraz de la obra! Bien, buenos días, caballero. ¿Habéis visto un mejor pez por este lugar? <risa> no sé, tal vez los de la obra no eran tan tontos. Es divertido ser otra persona por unas horas. ¿Vais a meterte en problemas con vuestra madre si no... Cielos, mejor vuelve a estudiar álgebra. <risa> Vuestro espejo podrá tener dos rostros, pero solo una lengua, Isabelina. <risa> ¿Tenéis un examen de matemáticas para el que estudiar? ¡Maldita álgebra! La mente de Pepper a la feria voló, a maravillarse con las cosas que halló. Su mente en regresar tanto se ocupó, tanto, que aprender no consiguió. Pepper aunque admiro tu pasión por las artes, te pedí que resolvieras la ecuación, no que hicieras un dibujo de Don Quijote. Ah, yo lo llamo Sir resuelve lot". Si no pones atención, serás conocida como Lady Mucho Fracaso. De acuerdo, faltan tres días para el examen. ¿Quién quiere estudiar conmigo? Nosotros estaríamos dispuestos, pero... Tenemos que terminar el juego de Antimonopolio con Crash. ¿Tienen que jugar un juego de mesa con el mejor amigo de mi hermana de siete años? Y con tu hermana. También es muy peligrosa. Con suerte podríamos terminar hoy. Diviértete solo unas horas, que el brillante estudio comenzará después. ¡Adiós, peperán, ¡Disfruta tu diversión! ¡Vos, bárbaros diletantes! ¿No veis el arte que está aquí? ¡Pensad! ¡Ser un tonto, ser un tonto, ser un tonto! ¡Lancen tomates! ...en un vegetal a un duende por solo unos 1.50. ¡Tú, muchacha, arroja tres tomates! Oye, esto es una broma. La chica no tiene brazo para lanzar. Me disculpo con vos, enano. ¡Ay! En este caso, come vuestras palabras especialmente ácidas. ¡Quiero intentarlo! ¡Es mi turno! Ha cambiado el modo en que miraba los tomates. Qué brazo tenéis. Deberíais ser mi aprendiz de vendedora. Yo, una vendedora? Ay, no, no, no, no, no. No creo que yo pueda ser una. ¡Lance en Oíd del sonido de vuestra victoria solo por unos cincuenta hace de enrojecer el rostro del tonto por una cantidad muy razonable. Vamos, amigo. Usad vuestra fuerza interior. Mil perdones, hermosa dama. Debido a la proximidad, me veo obligado a presentarme. Soy Giles de Corcho, a vuestro servicio. Yo soy... de uh, ...botella. ¿Botella, eh? Hermosa dama, debo admitir que las fortunas de una educación completa no me han sido concedidas. Viajo con mis padres de un lugar a otro vendiendo artículos y conociendo personas. Es algo muy agradable. ¿Y vos? Oh, yo soy eh, nueva en estos lares. Entonces, si queréis, consideradme como ¿Yo? vuestro amigo. ¿Podría mostraros los oh. alrededores? Debéis regresar a estudiar. Me sentiré privilegiada de aceptar vuestra amable invitación. ¿Estudiar para examen de viajeros? ¡Esperan el examen! ¡Reprobará! Apostaría una corona, que sí, pero para saber qué pasará debemos esperar. Basta de vuestros ladridos, granuja, queréis callar. Esta historia continuará. Ah, este es el fin de otro día de labores. ¿Así es como consideráis la isla feria? ¿Como trabajo? Bueno, tal vez para el freidor de rosquillas, pero no para mí. No, vuestra feria a mis ojos es un lugar vivo, lleno de maravillas Cierto, Giles, es como un sueño con justas y buenas cosechas Y lo mejor, no hay álgebra maldita que ver ¿Qué es eso de álgebra? ¿Es alguna clase de tortura? Exacto Contadme de vuestra vida en botella, ¿vuestra familia sigue ahí? Oh. ¿Cómo es que vos, una noble, tenéis un empleo en la salpicadura de tomate? Ah, um, os lo diré mañana, um, adiós Entonces mañana será cuando os busque Y de nuevo la fantasía de Pepperan terminó y a estudiar para el examen a casa regresó. Pero lo que ahí vio fue algo horroroso. Un juego, una sala y dos amigos en estado espantoso. Uh, oigan, ¿estudiamos ahora? Por favor, Crash, libéranos de este juego infernal. ¡Te lo suplico! ¡No! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Crash tiene la compañía de teléfonos ahora! Gwen, te has divertido, pero ya es tiempo de algo de realidad. Por favor, sois tan sabia como sois reflexiva. Vuestra hora de realidad ha llegado. ¿Sabes? La realidad es aburrida. ¿Qué haces? ¿Y el álgebra? Voy a la biblioteca a trabajar en la historia de la dama Gwen. Me ayudará con el examen. La historia medieval está llena de álgebra. O eso dicen. Voy a tener un 10. ¿Un 6? Puedes hacerlo mejor. Oh. Oh, ¡Mi guitarra! ¡Cuidado por donde... ¿Peperán? Craig... Oh. No, no, no sabía que eras tú. Cielos, voy a reprobar biología. ¡Yo! ¡Lo siento mucho también! ¡Extra! ¡Extra! ¡Peperán es la tonta de la semana! Bien, preguntasteis sobre mi vida, no hay mucho que decir, en realidad soy una mujer noble, descendiente del rey sajón de Kent, Etelberto II. Aunque nunca pensé en participar en un torneo de montar dragones, resultó que gané el primer premio y la amistad de Por Vida de Gagor, un espléndido y feroz dragón. Y aunque solo unos días antes había sido prisionera de los piratas, mi destino cambió, ahí encontré mi lugar como capitana de su barco. ¡Sois una muchacha sorprendente, buen de botella! Oh, ¡Buen día, caballero! ¡Buenos días, Trinket y ¿Acaso tenemos piernas de pavo, querida mamá? Uh, tenemos lasaña a la Lidia. Mil perdones, señora. Debe ser una vitualla maravillosa y exótica esa lasaña, afe mía. Ay, yo no uso servilletas de papel. Buscaré una de tela. Pudo haber sido peor. Pudo haberse unido al grupo de mimos. Las servilletas Ay. allí. Cantemos de alegría. Es Mary la chica de esta villa. Vayan y llenen su puesto de vida. Pepperan en Gwen se convirtió, y ese día de nuevo su vida comenzó, pero el cambio no fue tan completo, porque el mundo en que vivía continuó siendo obsoleto. Mucho amor, Pepper, pero todo este asunto medieval te está distrayendo demasiado. Vuelve a casa, niña. Escucha, no quiero darte un discurso aquí. Pero todos queremos ser otras personas a veces. Yo también quiero ser Gerard Pardier, pero nunca en la escuela. Y el ave tiene que irse. ¡Ah! ¡No, Sir Talensworth! Sí, el director Hickey es ornitofóbico, por eso te lo digo. Ahora entre tus payasadas de la edad media y este 6 en tu examen de álgebra... ¿Dijo un 6? <risa> Amable educador, aprecio vuestra preocupación. ¡Basta, Pepi! Con efecto inmediato vas a vestir y hablar normalmente, y ya no puedes tener relación con halcones, y no podrás ir a la feria si tus calificaciones no mejoran. ¡Pero madre! ¡Basta, soy mamá! ¡Ah! Con gran tristeza acepto vuestra renuncia, Gwen. Como vos nunca volverá a ver otra tiradora tan acertada. Eso es cierto. Mi madre piensa que yo debo volver a mis estudios. Debo retirarme de la feria este día. Solo quería deciros muchas gracias por ser mi amigo. ¿Querrías verme fuera de la feria? Conozco un lugar extraño que sirve una torta de tomates y anchoas, el grasoso y quesoso. Hallaré ese lugar, Giles, y ahí os esperaré. ¡Oh! Ganaste un concurso de cerdos. Eso vale 16 consorcios de negocios agrícolas. Crash, ni siquiera estás ganando el juego. ¿Por qué tenemos que terminarlo? Porque dijimos que lo haríamos. Este horrendo juego ocasionó que tuviera un 8.5 en álgebra, haciendo que mi promedio bajara a 4.299. Alice Kane con su 4.300 me ha superado. Es tu turno, Little. Tira. Bien, eso es. Voy a ganar este juego y les juro que lo terminaré. Uh, Nicky, he recorrido este tablero resistiéndolo todo desde que me senté. Y tú, con tu confianza de hielo, crees que vas a ganar. Pues te equivocas, Little. Kamalani va a acabar con todas sus propiedades. Vamos a jugar. Y así una lucha comenzó. Mientras arriba, Peperán a solas pensó ver a Giles a las 12, como indicó. Espera, Pepi. Oh, he terminado mis deberes y obedeceré vuestras órdenes en cuanto a la feria se refiere. Ahora, hermosa madre, ¿me permitís disfrutar lo que queda de esta tarde? Mm. Pepi, espera. Es que... extraño a Pepe Eran, Extraño a mi antigua Pepe. Os pido vuestro amable permiso, madre. ¡Ajá, ¡Ah, recargo! Caíste en mi kiosco de entradas. Son 25 dólares de servicio por entrada. ¡Maldito tú y tu cartel de concierto! ¿Guys? Gary, ¿por qué usas tu disfraz en el quesoso y grasoso? ¿Mi disfraz? Ah... Um, ¿Hablas de mi elegante vestido? ¿Con qué otra cosa adornaría mi cuerpo? Ay, no tienes por qué seguir hablando así. Estamos en público, solo sé tú misma. No soy otra. Os habéis convertido en podredumbre, Giles. Gary, Escucha, me he hecho muy bueno con los números trabajando en el puesto cada verano, así que si quieres puedo ayudarte con álgebra. ¿Qué ¿Ah? es álgebra? ¿Alguna clase de tortura? Mmm... Ay, ¿Vuestra madre no os prohibió venir a la feria? ¿Cómo sabéis eso? ¿Un hechicero sabe? La feria es el único mundo que conozco ahora. ¿Pero vuestra feria os conoce? ¿Vos sois Pepperan Pearson, no Lady Wayne? ¡Estáis equivocados! ¡Soy Lady Wayne! ¡Yo... ¡Aguardad! ¿Cómo sabéis mi...? ¿Vuestro nombre? ¡Mirad el sombrero! ¡Chica! ¡Conozco vuestro nombre y vuestro destino! ¡Debéis volver al mundo real! ¡Pero mi mundo está lleno de desastres de álgebra y vergonzosos tragos de soda! Decidme, ¿tenéis miedo? Lady Gwen es descendiente del rey sajón de Kent y monta dragones. ¡Ella no le teme a nada! ¿Pero y Pepperán? ¿Debe huir de su familia, sus amigos, su gentil gato, solo por el temor de reprobar los exámenes y parecer una tonta con la soda? ¡Vamos, chica! ¡No puedes encontrar tu alegría en esta falsedad! ¿Qué tienes aquí en la feria? Lindos vestidos y guirnaldas, tomates y pavos, justas y juegos... Pero no una vida real. Afuera hallaréis eso. Y si buscáis suficiente, hallaréis justas y juegos también. Reales. Desde luego encontraréis pavos. Gracias. Buenos días, Peperán. ¡Ay! Les dije que no me gusta el salchichón. Oh. Hola, Gary. Soy Pepper Ann Pearson. Es un placer. ¿Y dónde está Gwen? Volvió a la feria donde pertenece. <risa> Ay, lo siento, se acabó el tiempo. No se puede cantar todo el día durante toda la semana. Iremos a los bolos a comer unos tacos. Ay, de acuerdo, una canción más. La feria de Gwen se despidió, porque el mundo real finalmente ganó. Pero sin tristeza, porque al final un nuevo amigo hizo Pepperán. Ah, hola mamá. Él es ¿Eh? Gary. Estás hablando. Normal, vamos a estudiar álgebra, pero mamá. ¿Sí? ¿Puedes preparar pavo para cenar? Claro, pero mañana, hoy tendremos pescado a la naranja. ¡Cercados, ¿Sí? Ward! ¿Sí? ¿Sí? 5, 6. <risa> es un citatorio para ti, Kamalani. Tu conglomerado de software se acabó y eso me hace a mí, Nikki Anais Little, la ganadora. ¡Sí! ¡No! Finalmente la pesadilla sin fin que era el antimonopolio ha terminado. arrodíllense ante mí porque soy la campeona. ¿Otro juego? Claro. Bueno. Uh -huh. ah.